¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y esto es Risas Rizos y el video de hoy va a ser un poco diferente. Voy a hablar con ustedes sin maquillaje por, bueno, por el intro y el outro. Este video va a ser sobre mi rutina de cuidado de piel si no leyeron el título del video. Muchos de ustedes me han preguntado qué es lo que estoy usando para mejorar mi piel. Para mejorar mi cara, para evitar el acné Porque algunos de ustedes han notado la diferencia Entre cómo era mi piel o mi cara antes Cuando yo filmaba videos Cuando yo tenía mucha acné aquí en esta área Que es acné hormonal Pero ya por fin llegué al momento que ya no tengo acné en mi cara Y ya he tenido mi cara así de limpia pues consistente. Hay muchas cosas que estoy haciendo para mantener mi cara así, pero también hay algunos productos que estoy usando para mantener mi piel sin acné. Así que ahorita voy a hablar sobre todo lo que estoy usando, mi rutina, y luego al final del video voy a hablar un poco más sobre qué estoy haciendo para mantener mi piel así. Así que si están interesadas en eso, entonces por favor quédense hasta el final del video. No se les olviden de suscribir a este video, este video a este canal si no lo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 bueno, para empezar estoy usando las toallitas de Neutrogena, Deep Clean Purifying Micellar Cleansing Towlettes. ahí abajo les dejaré el nombre de todo lo que voy a usar, no se preocupen. Esto hace una gran diferencia al limpiar mi cara. Me gustan mucho los otros desmaquillantes de Neutrogena, pero descubrí que este es el mejor para mí. Para eliminar el maquillaje de ojos, normalmente me gusta usar Burt's Bees Eye Makeup Remover Pass, por eso les voy enseñando el producto, pero ya se me acabó este fin de semana y no tuve tiempo de comprar más, así que simplemente paso un poco de agua sobre la toallita que ya estaba usando y me quito suavemente el rimel y el delineador. Luego rápidamente me mojo la cara con un poco de agua y ahora a lavar mi cara. Estoy usando Andrell's Natural Skin Care Intensely Indecisive Cleanser. Sacudí la botella y tomé una bomba y media y lo froto en mis manos y luego masajeo mi cara con movimientos circulares. Este es el mejor limpiador que he probado para mi cara. Es una limpieza profunda para pieles mixtas o combination, combinación. Hasta he rechazado las marcas de cuidado en la piel cuando quieren que pruebe sus limpiadores porque no puedo dejar de usar este. No quiero. Si la espuma comienza a desaparecer, simplemente agregué otras gotitas de agua y la espuma volverá. Este limpiador es en realidad parte de un sistema de tres pasos, pero por la noche solo uso este primer paso. Antes de comenzar a usar Epiduo o Zestica, lo cual mencionaré en un momento, si me apareciera una espinilla, tomaría un puntito de este limpiador y lo pondría justo en el grano y lo dejaré durante la noche y a la mañana siguiente ese grano ya no estaría o disminuiría de tamaño. Así que definitivamente podrías usarlo para el tratamiento local también bueno enjuago con agua tibia y seco con una toalla limpia soy un poco loca cuando se trata de mis toallas faciales cada vez que me lavo la cara tengo que usar una toalla nueva simplemente no entiendo por qué te lavas la cara y la secas con una toalla sucia no sé tú también eres así avísame en los comentarios el siguiente paso es de usar epiduo forte esto es un tratamiento medicado para mi acné recetado por mi dermatólogo tomo una bomba y me lo aplico en toda la cara Explicaré más sobre este producto en un segundo, pero realmente siento que los productos de Andrell's Natural Skin Care y este Epiduo Forte me han salvado la cara. Una cosa muy importante, cuando comencé a usar este producto, usé mucho menos y lo apliqué principalmente directamente en las espinillas. Pero ahora que mi piel se ha acostumbrado, lo he aplicado a toda mi cara y realmente ayuda a mantenerlo libre de manchas y me deja la piel apretado. Y bueno, eso es todo. Esa es mi rutina nocturna. Quiero decir, también uso una crema para el cuello y crema para los ojos, pero eso no tiene nada que ver con mi acné. Pero ni modo, también les dejaré la información de esos productos en la caja de descripción en caso de que estén interesadas en cuáles son. Y si siento que se forma una espinilla, o si una, como les dije, se me escapó ese día, usaré Zitztika. Me encontré con esto en un anuncio de Facebook hace varios meses atrás y después de probarlo por primera vez, me enganché es perfecto para deshacerse de las espinillas rápido. Tendré más información sobre esto en mi blog, pero lo que hago es básicamente limpio el área de la espinilla con el hisopo de limpieza y luego coloco el ZIT Stika justo en la espinilla y dejo que haga su magia. Y chicas, finalmente tengo un código de descuento para ZIT stickers. Si están interesadas en probarlas, solo usan el código risarizos para obtener un 20% de descuento. Bueno, ya nos vemos en la mañana. Aproximadamente 6 a 8 horas después estoy lista para mi rutina de la mañana. Lo primero que hago es me quito el parche de la zizca. 9 de cada 10 veces el grano es completamente plano. Otras veces se ha vuelto mucho más pequeño. Hoy, mi espinilla se ha ido, gracias a Dios. Y chicas, probablemente debería haber hecho algo para hacer mi cabello más presentable, pero esta es la vida real. Bueno, echo un poco de agua a mi cara y luego voy con otra bomba y media de Andrell's Natural Skin Care Intensely Indecisive Cleanser. De nuevo, más espuma, más masaje. Esto no es nada nuevo. Como les dije, si empieza a perder espuma, solo agrego un poco de agua y otra vez más con la espuma. Muy fácil, ¿no? Después de la limpieza, me enjuago la cara con agua tibia y para secar, uh -huh. uso una toalla facial nueva. Ahora voy con el segundo paso de este sistema de tres pasos, el Andrell's Natural Skin Care Peppermint and Rosemary Perfecting Toner. Lo sacudí un poco y luego tomo una almohadilla de algodón y rocío el toner unas 4 a 5 veces y lo aplico sobre mi cara. Me encanta la sensación de frescor que me da la cara. Lo he encontrado más efectivo cuando lo uso con una almohadilla de algodón que una bola de algodón. Siento que cubro más área de esa manera. Este es otro producto que no veo reemplazar. Si alguna vez tengo pequeñas whiteheads o espinillas chiquititas, Solo froto el toner unas cuantas veces y te juro que se desaparece. ¡Entera! Este toner es increíble. De acuerdo, dejé que se seque durante unos segundos y luego continué con el paso número 3, el Andrell's Natural Skin Care Camellia and Carrot Seed Renewal Facial Oil. Es un aceite facial. Una vez más lo sacudo y solo tomo una bomba y media. Eso es todo lo que necesito. Lo masajeo un poco en mis palmas y luego lo presiono sobre mi piel. Luego me masajeo todo el rostro con este aceite. Siento que este aceite ayuda a controlar los aceites en mi cara, no sé si me ¿Entienden? Le da a mi piel un brillo saludable desde adentro, es perfecto. Ahora si voy a estar adentro todo el día, honestamente me detengo aquí, no aplico nada más. Pero si voy a estar bajo el sol, necesito usar SPF. Principalmente debido al Epiduo que uso, hace que mi piel sea sensible al sol. Así que como este aceite facial no tiene SPF, uso una crema hidratante que todavía me funciona. Es el Paracone MD High Potency Classics Face Finishing and Firming Tinted Moisturizer con SPF. Esta crema hidratante probablemente diría que soy flexible con el intercambio. Es realmente genial y de veras me encanta, pero probablemente sea una de las cremas más caras que tengo y estoy en busca de una crema con SPF que ayude a mantener mi piel mate. Así que si tienes alguna sugerencia de una que sea asequible, házmelo saber en un comentario abajo y así me ayudan a encontrar otra. Bueno chicas, eso es todo que aplico a mi cara para evitar el acné, pero otras cosas que voy a mencionar son cosas que bueno que tomo o que hago para mejorar mi piel. La primera cosa es levanto mi cabello a cada rato. Si no tengo necesidad de tener mi cabello suelto entonces siempre lo subo. Como más del 90% del tiempo tengo mi cabello en un moño o recogido. Y casi 80% del tiempo en mis historias de Instagram también tengo mi cabello así. Así que si no me están siguiendo por Instagram por favor síganme y así pueden ver esta belleza. No, pero en serio yo siempre tengo algo en mi cabello. O sea, a cada rato ando probando productos y no quiero que esos productos quedan cerca de mi cara. So, cuando puedo, tengo mi cabello recogido. Otra cosa es que bebo bastante, pero bastante agua. Yo noto la diferencia en mi cara cuando no estoy bebiendo mucha agua, especialmente si estoy tomando mucho alcohol. Mi piel se pone bien seca y como de repente me están saliendo unas cositas aquí que son hormonales. Yeah. hormonal yo siempre tengo una botella de agua en mi bolsa esta lo compré en Amazon es de plástica pero no me importa porque agua es agua, ok, no me importa también me encanta beber esta agua es de Smart Water, es el Smart Water Antioxidant dice antioxidant, antioxidantes no sé si me ayuda o no con mi piel que tiene antioxidantes pero me encanta el sabor de esta agua no sé por qué pero yo he notado que las aguas saben diferentes, ok sí o no pero bueno hay que beber bastante agua otra cosa también estoy tomando pastillas de ¿cómo dice birth control? control de natalidad esto fue sugerido de mis doctores mi ginecólogo y también mi dermatólogo no fue sugerido para evitar embarazo fue sugerido para mejorar mi piel, para evitar el acné, porque mi acné fue más hormonal, more hormonal. El que estoy tomando es Trisprintec, so eso también me ha estado ayudando con mi acné. Otra cosa es que no todo lo que estoy mencionando va a funcionar para toda la gente. A mí no me gustaba mucho cuando la gente me decía, ay, Rocío, tu cara. ¿Sabes? Yo tengo eso que te puedes poner y eso te va a ayudar. O ¿por qué no tomas esto y eso te va a ayudar? No, porque yo he probado todo cuando yo digo todo absolutamente todo y nada me ayudó y eso fue porque mi problema era interna era hormonal pero eso es algo que sí quiero mencionar si tienes problema con el acné y has probado absolutamente todo por favor vaya a ver a un doctor a un dermatólogo porque así puedes averiguar qué es lo que está pasando adentro de ti qué es lo que está causando el acné. Cuando yo fui al dermatólogo, él me dijo de una medicina que se llama Epiduo. En aquel tiempo yo estaba usando Epiduo y ahora cambiamos a Epiduo Forte. Esto yo creo que es un poco más fuerte que el Epiduo que el original. Esto y los productos de android me ha ayudado muchísimo. Ahora, el Epiduo no lo tengo que usar todos los días, pero casi todos los días lo uso. Al principio, mi cara se puso peor, porque así tiene que ser la cosa. Tu cara tiene que sacar todo ese sucio al principio, y así después de unos dos o tres meses, va aclarando. Yo me acuerdo cuando yo empecé a usar el for Forte, fue en como diciembre, y... El frío más el dolor. O sea, me dolía tanto mi cara a tocarla. Pero también en ver mi cara y ver todas esas pimples y manchas. Oh my God, fue horrible. Pero ya llegando al febrero, mi cara era like clear. O sea, nada en mi cara. Así que esto sí me ha ayudado muchísimo. Ahora, cuando estoy usando el Lipiduo, mi cara sí se pone un poco sensible. No puedo hacerme wax a las cejas. Solo lo puedo hacer like sacando las cejas con tweezers, you know, plucking with tweezers, o también con hilo. Ahora, los momentos en que definitivamente no uso el epiduo son cuatro días antes o cuatro días después de ver a mi estetician. Esteticista, ¿sí? I have my translation here. Bueno, mi esteticista se llama Leslie y ella trabaja en estetic, que es un spa allá en la ciudad de Nueva Orleans. Mira, yo vivo aquí, yo me he mudado aquí a Baton Rouge, que es una hora y media fuera de Nueva Orleans, y todavía manejo una hora y media a llegar a tick porque no quiero ir a nadie más menos que a Leslie en este tick. Ella me ha ayudado muchísimo. También quiero mencionar que si vas a ir a una es si vas a ir a una esteticista, por favor vayan a alguien que sí sabe cómo tratar el acné. Porque en otros spas solo te dan unos fufufechos, así lo llamo yo, unos fufufechos que don, solo hagan masaje, unas cremas y ya. Eso no va a ayudar con absolutamente nada, ¿ok? So si viven en la Ciudad de Nuevo o si quieren manejar a la Ciudad de Nuevo León o si van a viajar a la Ciudad de Nuevo León, por favor vayan a Estetic ahí abajo en la caja de descripción voy a dejar la información a Estetic y el nombre de mi esteticista. Yo sé que estoy haciendo un buen trabajo cuando mi esteticista me dice, ¡Ay, Rocío, tu cara se ve muy bien! ¿Tienes maquillaje puesto? Y yo como que, ¡No, no! no es este mi cuando voy a Leslie, ella me da exfoliación química y eso quita todas las manchas y así tengo piel bien parejo y like super clear. Cuando no voy a Leslie y tengo manchas, quedan ahí por unas cuantas semanas o como más de un mes. Y ha pasado más de un mes que yo he ido a Leslie. So, antes era cada mes que voy a una esteti est est estetician. Y la última cosa que hago es tomo té. Antes, yo tomaba mi té cada noche. Ahora lo tomo cuando me acuerdo de mi té. Y otra cosa, cuando estás tratando de evitar el acné, por favor, no tocas tu cara. Tus manos lo tienes sucias, ¿ok? Y esa suciedad lo pones en tu cara y así sale el acné. No seas como yo, ¿ok? Trata de evitar de tocar tu cara, ¿ok? El té. El té que me encanta tomar es el Andrell's Hormonal Acne Hormone Detox Beauty Tea. Es como así. Y este té lo pongo en mi agua y agrego el Collagen Peptides Collagen Powder, que es polvo de colágeno Este té es muy pero muy bueno si tienes problemas con el acné hormonal. Este polvo es muy bueno para varias razones, puede ayudar con la piel, para el cabello para las articulaciones yo he notado también una diferencia entre cuando estoy usando esto cuando estoy tomando esto y cuando no lo estoy tomando no tiene sabor para nada so lo puedes agregar a tu agua si quieres, a tu café a tu té, no importa pero este combo yo sé que sí me ha ayudado muchísimo con mi piel yo creo que eso es todo yo sé que filmé este video en inglés primero y lo hice bien rápido porque supe de lo que yo quería a decir, pero en español yo sé que es un poco más difícil de traducir para mí, so I'm sorry si lo hice mal, pero quise compartir todo lo que estoy usando y tomando y probando, que me ha funcionado para mí que me ha ayudado para mí y para mi piel yo sí he notado una diferencia en mi cara, ya me siento más confidente, ya me siento más como, o sea, no me da pena en salir sin maquillaje porque eso fue algo que antes yo odiaba mi cara. Con o sin maquillaje me sentía como fea. Hasta con maquillaje se podía ver mi acné. Yo tenía muchas bumps, espinillas por aquí y por acá. Y fue... I don't know. Fue horrible. Espero que este video le haya ayudado un poco. Si te ayudó un poco, por favor, dale guito arriba. Y no se les olviden de suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Déjame saber en un comentario abajo si tienes problemas con acné. Si no tienes problemas con acné, por favor, dinos qué estás usando para mejorar tu piel. No se les olviden que también me pueden seguir por Instagram. Esto es todo. Las quiero muchísimo. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye.